Concentraciones Tú no las has calculado ¿Cuáles son las concentraciones? Tienes el naranja de metil Sí Entonces estas están en 10 miligramos Esperate que esas concentraciones pues, pues, Ya hicimos el cálculo Y todo por, da como 10 por 10 Da 0,1, 0,5 Sí señora Listo. Entonces punto 1 1.0 1.5 2.5 2 Listo. entonces seleccionamos datos esto de aquí es concentración esto de aquí es absorbancia le das insertar gráfico con dispersión te está dando esto este dato por ejemplo está un poco desviado vamos a, a mirar clic derecho clic derecho del mouse aquí lineal y aquí abajo presentar ecuación y presentar R. Entonces, mira, aquí te está dando 0.9568 coeficiente de correlación. Este segundo dato, sí. Este segundo dato está como raro. Sí. Digamos, si se llegara a quitar, sí, sí, sí. se mejora bastante. Es ese dato, sí. Okay. Sí. No sé si alcances a hacerlo. Tú ya me diste la muestra sí. problema, problemas, ¿cierto? Sí. Si quieres, mide ese dato, si no, lo puedes dejar como estaba y en el informe argumentas por qué lo quitas. Ok, pues sí. medirlo, o sea, si sí, fue que de pronto... Es... Ah, bueno, no, entonces argumentas que ese dato, eh, no sé, midiste, estaba, el punto 5 no estaba tan preciso, qué factores... Incidieron en que te era así Pero okay. quitando ese te da... Ahí pues efecto. lo puedes hacer con, con lo que dijiste lo de, el, lo de tomar la inversa La ecuación No es la inversa, es despejar la ah, ecuación okay. Entonces mira Aquí en... Eso es concentración sí, Y aquí es absorbancia Ay, sí, no importa profesor. Entonces acá recuerden poner los títulos de los ejes ¿No? Entonces aquí será concentración y aquí absorbancia okay. O sea, Y es la absorbancia Entonces es despejar en la muestra problema Tu muestra el problema, ¿cuál fue la absorbancia? Aquí dice que es 0.376 No, 0.365 Ah, perdón Listo, entonces vamos a reemplazar este valor en esta ecuación, en Y entonces, Igual, paréntesis, punto